full. estaba bloqueada la cámara. Ahora lo tenés bueno. que congelar. ¿Dónde lo congeló? Allá el, el lavadero está lleno. A ver, acá, ¿Esto pero ya está poner? caliente para ponerlo en el congelador. No, acá tengo lleno. Con... Ponle acá, vale. Vale. mira lo que es esto: una mitad, una no, fue una putanada de merda de la.